Ser delegado requiere ejercer de mediador entre dos partes, ambas con puntos de vista muy diferentes, y esto es algo que siempre me ha gustado hacer. Para ello, tienes que aprender a escuchar y, sobre todo, conseguir ser escuchado. UPNA es un espacio donde 8.000 mentes de jóvenes se reúnen. Como delegado podrás conocer a muchas de ellas y crear relaciones que sin duda se convertirán en duraderas.